Hola, buen día, estemos así en dos dones de categoría, en la excelentísima alcaldesa, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué le está pareciendo estas fallas de, de este año? Pues de momento me parece que van bastante bien, ha sido muy buena elección la que hemos hecho de la fallera mayor. ¿Cómo está siendo tu experiencia como fallera mayor? Bueno, lo estoy viviendo como un sueño, la verdad es que yo creo que todavía no, no estoy asimilando todo esto que está ocurriendo porque es tan fuerte y lo deseaba desde hace tanto que yo creo que aún no tengo palabras. En este caso me ha tocado a mí y lo que tengo que hacer es disfrutarlo al máximo, junto a todos los valencianos y a los falleros. Para ustedes, de los dos protagonistas de estas festas, tomen la conexión hasta pronto. Así esté a la zona cero de las festas de Valencia. Son las mejores fiestas que hay superando los carnavales de Venecia de Brasil y Visken les falles. Gracias, sí señor, visquen es les falles. Bien, paréis que ni ayer la moda que se tenga empeñada en subirles que este mundo. Aquí lo que hay es un separativo.